por querer hacer las cosas bien, desgraciadamente. Eso, eso es este pueblo. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches, dígame. No, no le escuché, Llámeme nuevamente. Lamentablemente estamos así. Usted sabe lo que yo, venir, venir hacia el trabajo y esperar que un pendejo entre una, una vaina llena de, de, de materiales en reversa. Y ahí mismo hay una ferretería que los vehículos duran 10 minutos, con un tapón de 10 minutos en una vía principal. Entrando cemento. Si hubiera aquí autoridad, le ponen una multa a la compañía, se llevan la cola o la patana con todo y cemento. Y la dejamos trancada ahí en, en, en, la, en la cuestión esta de la vaina del Intran, que no tiene ni siquiera parqueo, esa, ese, ese cuchillo. Y buenas noches, dígame. Pero aquí no hay, aquí no hay autoridad. Este pueblo está huérfano. Buenas noches, buenas noches hermano. Si me pudiera bajar el, el televisor, te lo voy a agradecer para aprovechar tu llamadita. Sí, dígame. Dígame. Aquí de la terrena. Dígame, señor. La terrena. Lo que está pasando. ¿Tiene, tiene que bajártelo no, más, no, más no. hermano, bájame un poquito más el volumen, porque no, se hace un feedback aquí, no te puede escuchar bien. Sí, dime. Okay. Sí, por Yo favor. Amo, todo la noche. Muchas gracias. Buen usted, Muchas gracias. la verdad. Muchas gracias. Pero mire, lo que está pasando aquí es que Luis abinader tiene que ponerse un poquito más los pantalones. Como ella hablaba en el programa de su gobierno, antes de ser presidente, él no es el mismo Luis Abinader de hoy. Entonces que le va a esas autoridades, para eso que está ahí un hombre joven, un hombre que todavía tiene mucho futuro por, el, por delante. Y no es que él se, él se está dejando en de este mundo ahí. Ese no es Luis Abinader que hablaba en la, en, en, con los pies cruzados, con, eh, con Guillermo Gómez, en esos programas de gobierno, hablando bien y ahora se ha vuelto disparate, después que justo todavía la fecha Guasávara, ocho meses y todo empleado empleados del pelea ahí todavía, es una falta de respeto y la base del partido llevándolo al diablo, que sudamos, correteando, con bandera, para hoy llevarlo ahí, hoy se ha olvidado de, de, de, nuestro, de nuestra base del partido, con todo los ahí cobrando, es una falta de respeto el que son del PLD tan fuertes ahí todavía lo tienen en el medio a yo no entiendo por eso que dice que el gobierno de nosotros va a gobernar cuatro años y muchas gracias Guasábala muchas gracias muy bien muy bien es Pitágoras sí, sí, pero así vamos a hacer eso es eso es lamentablemente lo que tenemos aquí y una gente sola que da la cara te llama a cualquier funcionario escondido no coge el teléfono no lo ve nadie no a mí yo no llamo a ninguno gracias a Dios no no yo yo me libre ahora hay una inauguración, hay una feria, eh, van a inaugurar hasta una galería, una panadería, ahí están tomándose fotos y lo ve todo el mundo. Imagínense usted tener un funcionario nacional como el indigno de Olmedo Cava, lo nombraron ahí como director del Indri que era diputado, que a propósito que era por un hermano, nadie lo ha vuelto a ver más. ...manejándose como una gente... ...y yo le dije ese es el precio... usted agarrar a un hombre que no ha vivido nunca aquí... ...que no le duele esta provincia... ...y usted sacarle una cédula ahí en la peña... ...para decir que de aquí... ...hacerlo diputado... ...que no hizo nunca nada por este pueblo... ...que no fuera a ir a una entrevista paga... A ...hablar pluma de burro... ...y entonces usted tener aquí en, en este pueblo... ...un reguero de, de funcionarios y de gente... ...que no, no le duele este pueblo... ...yo si fuera los regidores... ...que son muchachos jóvenes... ...todo el PRM y los demás... ...del PLD y los demás fuerzas aliadas... Yo me reuniera y tomara las medidas. Porque, ¿para qué le aprueban, por ejemplo, a un ayuntamiento 326 millones si no puede tapar cuatro hoyos en una ciudad de Ejecutura? Cierre eso y deje eso, es para su casa, si no sirve para eso. Buenas noches, dígame. Buenas noches, Pitágora. Sí, dígame. ¿Y, y, y tú grabaste el tapón de esta tarde con, con la patana tirándose para atrás, para allá, para, para okay. donde está construyendo? Desgraciadamente, el, el, el palmar. desgraciadamente tenía tanta cuerda que como yo. No no, no lo pude, gra ya, no lo, no lo pude grabar bien, 16. no lo pude grabar bien, no lo pude grabar bien, lamentablemente. A, a la DGC Pitágora, dile Pitágora a la DGC que no está haciendo nada aquí, la ME Yo pensaba que ahí debía estar la ME, ahí. La ME tiene que estar ahí, en, en, en esa vaina en esa porque ahí, lo que es eso, y Fengido, y, y, y, una, una que, que tira patana para atrás y, y, y, y eufemio, esos son, son, son unos leones. Yo te voy a enviar un video que, que tengo, que yo tengo como cinco minutos, dos patanas, con corrida Pitágoras, una detrás de otra, dándole para atrás y haciendo un tapón de más de diez minutos, de quince minutos, y ese tapón gigante, gigante Pitágoras. Y, y él, y que es cristiano, y, y que le preocupa mucho este pueblo, pero es que nada más quiere los cuartos, cuartos y cuartos y cuartos, que se, lleve, se lo lleve el diablo a Macorís. si fuera otra gente, con ganando tantos cuartos, hace algo ahí que sirva, y no dos patanas Pitágoras. Con, con, a, a, a, haciendo, haciendo tapones de 10 minutos y parando camiones ahí, ahí, y el banco y todo el mundo, y, y, y todo el supermercado y todo el mundo parando ahí como le da la gana y la mesa coño tiene que llevarse como tú dices y con el ejército y la policía y si no te espera darle un tiro por una pierna y, y, y, y explotarle la goma a esa patana y si vuelve y lo no hace y volver a no romperle la la, la, la, la, la, la, la la pierna Pitágora y llevárselo eh, y que duren 10 diez, diez, diez, diez días y no con ese doctor como, como, como llamó el doctor ayer, que se murió ese, esa, esa persona. Y eso es una injusticia, a un médico que hay que respetarlo aquí en Pitágora, pero a eso como decían de que no, no tiene escrúpulos que nada más busca su cuarto, eh, eh, eso mismo como tú dices Pitágora, de llevárselo, llevárselo y meterlo preso. Y meterle mucha multa, mucha multa Lo puso un camión otra vez al otro día Más multa, más multa, más multa, más multa Yo fuera el que dirigiera aquí el Intran y dirigiera la DGC Junto con el Ayuntamiento de Obras Públicas Le hacemos una comunicación conjunta a todo el comercio que labora por ahí El que no tiene que parquear tiene que destruir y hacerlo Y si no, no puede nadie parquearme un solo vehículo por ahí Y vehículo pesado que esté agotando y causando un tapón porque esa persona no haya puesto un parqueo que le quepa el vehículo, nos llevamos el vehículo pesado y le ponemos la primera multa suave de 50 mil pesos al negocio. La segunda de 100 mil se la voy aumentando y poniéndose la de 100 mil en 100 mil. Ya cuando vaya en medio millón, yo creo que ellos buscan una solución para viabilizar el parqueo y para buscarle y resolver su problema. Porque nosotros, por pues, cuatro o cinco comerciantes, buenos pendejos, que se están haciendo millonarios, no podemos desde que nos amanecemos hasta que llega la noche. Por eso, bueno pendejos, nosotros tener una vida desgraciada y estresada. Eso es una cosa diabólica, eso no hay quien lo aguante. Por eso es que aquí... Ojalá interviniera el gobierno y hiciera la famosa circunvalación esa para ver si se desahoga en este pueblo. Porque también se ponen a faltar la entrada aquí y, no, y ni siquiera tiene una pintura. Usted sale de noche y eso es una oscuridad. Y si llueve, eso es, yo les recomiendo que de noche no maneje. Porque se lo puede llevar el diablo hasta te chocar a uno. Desgraciadamente eso es así. Por eso, por eso este pueblo está así. Esa es la primera parte, el primer tema que teníamos.